Los grupos Partido Popular, Ciudadanos y Vox se oponen a la tramitación en esta Cámara de una ley de memoria histórica. No solo a esta, se oponen a cualquier ley de memoria histórica y democrática. Paralizar este proyecto solo serviría para dar gusto a quienes quieran seguir legitimando el legado de la terrible dictadura franquista que asoló a este país durante 40 años. Para dar gusto a quienes siguen o quieran seguir justificando un golpe fascista contra un régimen democrático legalmente establecido como fue la Segunda República. Y a partir de mañana nuestro grupo se va a poner a trabajar en la tramitación de un proyecto de ley a través de las más de 60 enmiendas que hemos presentado al mismo para conseguir el objetivo de que Euskadi pueda tener una ley de memoria histórica y democrática útil para la verdad, para la memoria y también para la justicia y para la reparación. Nosotros hemos defendido durante muchos años la necesidad de dotarnos de esta ley, de una ley de memoria histórica y democrática para Euskadi. El proyecto que finalmente presenta el Gobierno vasco, en nuestra opinión, tiene muchas carencias. El Lendakari apelaba al trabajo y al consenso en el Parlamento. Nosotros, desde luego, estamos dispuestos a trabajar y a llegar a ese consenso. Vamos a pedir al Gobierno vasco también que sea receptivo y que sea ambicioso para tener la mejor ley de memoria histórica y democrática posible que podamos tener en Euskadi.